Bueno chicos, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde el último vídeo que subí eh, Consiguiendo el coche ovni, ese nuevo coche oculto que si no lo habéis visto Lo dejaré arriba en la descripción Y bueno, ya sabéis que perdí unos cuantos de niveles y monedas Pero no pasa nada, he vuelto con mucha más fuerza Vamos a abrir eh, Con 4.500 de oro que tengo aquí Unas poquitas de máquinas, ¿eh chicos? Así que vamos a comenzar y vamos hablando. Como siempre, recordar los coches que necesitábamos, ¿vale? Son nuevos coches para poder fusionarlos, como pueden ser el quad, que de aquí a que me salga el quad. Veremos a ver el tiempo que pasa, espero que sea pronto. Quiero ese mini tanque ya, pero ya de ya está súper chelado. Y bueno, necesitábamos también el Ariete, el Barre Minas. Y no sé muy bien qué coches. Ahora lo voy a ver. A ver, a ver, a ver. No me han quitado ningún nuevo coche. Pero mira, necesitamos mini autos, el Hot Rod. Por aquí ese coche que ya no lo tenemos, que lo teníamos antes. Bueno, el Quad. La ambulancia. Ojo, si me sale la legendaria ambulancia, no le haría un feo y bueno el ariete ETC vamos a seguir hemos abierto de momento dos no está mal a ver si conseguimos subir un par de niveles mínimo son 45 máquinas si no nos salen repetidas de manera que nos den gemas vamos a conseguir muchas pero muchas ahí está el granjero que ya lo tenemos maximizado y seguimos ahí está muchas gracias chicos por los likes y el apoyo que ha tenido el nuevo gocho culto omni me gustaría dejarseis un like en este vídeo si os gusta que suba este tipo de contenido y bueno no paran de salirme comunes nos ha salido alguna otra que no haya salido común venga a ver si una de estas fuese el quad que madre mía me tiene de cabeza y que mínimo que dos legendarias Hace poco hicimos una pequeña apertura En la que me salieron dos legendarias Que no se extrañe que ahora con 45 máquinas No nos salga ni una Vale, el camión de velados Lo tenemos todos De momento lo que nos está saliendo maximizado Ahí está, esa común Cruzo los dedos Que por favor nos salga algo que podamos necesitar Para poder fusionar a un coche nuevo Ahí está Guay Vamos a continuar ¡Uf! ¡Épica! Ni tan mal, eh chicos Ni tan mal Barremina, saliete Dame algo, dame algo no me da nada. Os recuerdo, chicos, que me podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, donde voy diciendo, bueno, comparto todos los vídeos que subo, para que no os podáis perder ninguno. Eh, paso información, digo los icas, The de of Cars, por si me si queréis seguir. Vale, dejaré abajo en la descripción mi Twitter, etc. Si no en el canal, lo tenéis todo. Otra vez, carro de mina. Y bueno, vaya. M de, de apertura de momento. Me ha gustado mucho conseguir estas monedas. Muchas veces me preguntáis cómo consigo tantas monedas. Y simplemente me dedico a jugar, pero sobre todo a ver muchos vídeos. Veo muchos vídeos de 20 en 20 monedas. Abro las máquinas de... O sea, te dan... Cada día te dan 50 o 60 monedas Me digo abrirlas Y bueno, poco a poco Faltan 31 máquinas No os vayáis chicos Todavía no ha salido ninguna legendaria Que supongo yo que no tardará en salir Espero y deseo Pensáis nada más que cosas Que tengo ya maximizadas Vaya M De, actor, de, de apertura, perdón Madre mía Morada, venga, va Dame algo. Pff, vagón de guerra. Maximizado. No me sale ninguna que no tenga maximizada. Venga, ahí van muchas amarillas. Dame una legendaria. Pff, común. Por Dios. Común. Pff, bueno. No la tenemos maximizada. No la hacemos un feo, pero es que al paso que vamos... No subimos ni de nivel. Guas. Me da mucha rabia lo que me pasó. Que tuve, tuve el bug, si habéis visto ya el vídeo del ovni, que a muchos de vosotros os ha pasado. Y os he, os he respondido por los comentarios. Que cuando subís en la repisa de la ventana, no, no se sueltan las ruedas. O sea, me puse muy nervioso, no sabía por qué pasaba. Bueno, desinstalé el juego, me bajaron niveles, monedas, etc. Pero bueno, conseguir hacerlo, por fin, ese nuevo coche oculto para que vosotros lo podáis tener, saber cómo hacerlo. Así que guay, ahora toca recuperarnos. Estamos al nivel 60, nos han bajado tres niveles. Tenemos 400 y pico de gemas, etc. Pero bueno, es lo de menos, ya tenemos ese nuevo coche oculto Vamos a ver si conseguimos algún coche que no que no tengamos fusionado Pero es que, uff Todo lo que me sale, está maximizado Estoy por echarme una partida o algo Vamos a ver Como me salga otra cosa que tenga maximizada Me he hecho una partida, tengo que cambiar la temática <risa> Tú por hacerme la contraria Vale Este no está maximizado pero ya para la próxima Está más maximizado Morada no me sale ninguna legendaria Vaya apertura Vaya apertura Coche de bloque Más dos. Épica. Barremina su ariete, por favor. Me sale otra vez la limusina. Yo es que flipo. Yo flipo. Cabo en la mar. Común. Venga, va. A ver qué sale. El ovni. Mira, aquí tenéis el nuevo coche oculto. Ahí está. Muchas gracias por el apoyo que disteis al vídeo chicos. No me cansaré de decirlo. Dejasteis muchos likes y muy buenos comentarios. Muchas gracias. Vamos a hacer de este juego un juego grande. Poco a poco va mejorándose más y creciendo. Así que guay. Mientras os guste a vosotros y a mí me siga gustando el juego, lo seguiré subiendo. Quiero subir. También otros juegos, pero sobre todo voy a seguir subiendo Crash of Cars. Y bueno, tengo una cosita por ahí preparada. Ver, si os entretenéis conmigo, os entretendréis con este juego y con otro. Quedan 18 máquinas, no me sale ninguna legendaria. Uf, ¡Qué pesadilla! Épica, bueno. Épica, venga, ¿eh? una épica. El ariete vuelve a reminir. Va. Mira, mira. La limusina otra vez. Tres épicas, tres limusines. Madre de Dios. Madre mía. No me lo creo. Otra épica. Sale limusina. Se termina aquí el vídeo. Pues o sale una limusina, quemo la casa. Quemo la casa, la exploto. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Maximizado. Mira qué coche épico. Que no tengo maximizado. Pues nada, me tienen que salir los que tengo maximizado. Y morado otra vez. Madre mía, si me va a dar vergüenza subir. Vale, me voy a cargar la casa. Me cargo la casa. Coche cápsula. Bueno, nos da más 20. Vale, quedan 15 máquinas. Qué mínimo que subir de nivel. Quedan 20 de experiencia no creo que haya un problema ¿eh? pero qué poco me está gustando esta apertura eh chicos bueno, fin y al cabo tenemos como objetivo petar la cuenta de experiencia queremos chetarla vale más 10 de experiencia hay que recuperar lo perdido voy a hacer últimamente últimamente veréis que voy a subir muchas aperturas de máquinas o eso voy a intentar Así que guay. Vale, otra morada. Que nos Nos da más 20 de experiencia. Lo cual significa que subimos de nivel a nivel 58. Nivel por aquí que ya habíamos pasado antes. Y nada, se nos mejora en, la, en lanzallamas. Más 25% de daño. Que ojo, es importante porque yo a la hora luego de jugar. Eh, duro más en partidas. Me cuesta menos matar a los otros coches, consigo más coronas y os puedo traer mejor contenido al canal. Ahí está. Ojo, España, mi país, el que yo elegí y donde yo vivo. Vamos primeros en el Mundial de Crash Ball, que no lo he dicho antes. Eh, de recompensas, creo que nos daban la bandera. Eh, te daban las... Lo que son los nombres. En dorado y en plata. Así que guay. Que a mí me los quitaron. Pues. Con el tema de que. Mira esto. Que nos salió el otro día. Y que como me bajaron los niveles y me. Tal. Sabéis que no tengo. Me quedé sin los nombres de oro. El coche carrera 1990 creo que era. Bueno. Poco a poco. Supongo que me meterán después los coches. No me quedaré sin ellos. En próximas actualizaciones los conseguiremos Los nombres ya queda menos Pues si quedamos España Los primeros Lo conseguiré Así que igual Otra común El quad que no me va a salir en la vida Vamos allá Uf, Carro y mina otra vez Carro de mina por favor y la legendaria, 45 máquinas. 45 máquinas. Y la legendaria. Bueno, están saliendo épicas. Pero tú, ¿qué épica me están saliendo? Al máximo. Al máximo. Madre mía, cuántas épicas. 7, 8 he abierto todas. Y cada una de ellas maximizadas. Por Dios. Por Dios. Vale, bólido clásico que se mejora más 10 de experiencia 6 máquinas 6 máquinas para hacer que esta apertura no sea tan mala a ver si tenemos suerte común cruzo los dedos mes antiguo bueno el mini auto mini auto si lo necesitamos para un coche necesitamos muchos más mini autos ¿Qué hago? ¿Me gasto las gemas? ¿No me las gasto? ¿Me las guardo? Bueno, me voy a guardar Vamos a hacer más aperturas de máquinas Me las voy a guardar Porque me las quiero guardar para hacer algo grande en el canal Una gran apertura de máquinas legendarias O algo así parecido Vale, o sea, el Hot Rod Vale, dos seguidas He dicho que teníamos seis máquinas para hacer la apertura buena Entonces primero el Mini Auto Luego el Hot Rod, que faltaba uno Vale, perfecto Me está gustando, a ver, la cuarta Una legendaria Por pedir, vale, sale Morada A ver, la morada que nos sale Creo que necesitábamos Morada ahora mismo vale, notan El escalofríos, no sé Si lo necesitábamos Exactamente luego Tres máquinas, vamos allá Que se mejora El escalofríos Cosa que me gusta. Otra común. Y no sé qué ha pasado hoy con las legendarias. Pero me parece a mí que nos quedamos sin ellas. Vamos a ver, el coche espectro. Este coche oculto que para mí es el más fácil de conseguir. Sin lugar a dudas. Dos máquinas, chicos. Para subir al Olimpo o quedarnos en el infierno. Vale, una común. Guay. Allá vamos. El mini auto, mira, he hecho bien el no gastarme las gemas. Nos vuelve a salir otra vez. Perfecto. Ya no sé exactamente cuánto nos faltará. Pero me está gustando. Está estado de óptima sin máquinas. Muy, muy buena. Bueno, épica. Yo creo que sí, tengo fe de que nos va a salir el ariete o el barremina. Máximo bueno, no ha sido del todo mala al final nos ha faltado el aliete, la ambulancia pero nos han salido dos mini autos que lo necesitábamos para para para para para para para para para este coche nos ha salido el hot rod necesitábamos dos mini autos más y podríamos tener este coche que todavía no sé cómo se llama y bueno chicos, espero que os haya gustado la apertura como siempre, que dejaseis un like, eh, suscribiros al canal, si no lo estáis, si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Eh, nos vemos en el próximo vídeo.